Poseedor de un gran ingenio, de raíces mestizas y un enfoque único sobre los temas de identidad social. Él es Carlos Atl, que con su poesía y voz alta en performance, nos comparte su historia en Lengua de Tierra. Aquí, en Capital 21.